civil y derechos humanos en la Universidad de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y diplomado de litigio estratégico por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Abogado postulante con 20 años de práctica en temas relacionados con la tenencia de la tierra social, eh, defensa y regularización inmobiliaria, derecho de vía y litigio estratégico. Conferencista en materia agraria, topografía, derecho energético, derecho de vía, derecho procesal civil y agrario. En el sector público ha tenido la oportunidad de participar como asesor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Durango, como coordinador de asesores de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados Federal, como asesor jurídico del Congreso Agrario Permanente. En el sector privado se ha desempeñado como director general jurídico del Hypertech de México. De México, de México. <risa> Uno se va a citar con lo que invito. Abogado Senior de Consultoría Jurídica y Desarrollo Inmobiliario, asesor jurídico de TAF Pipelines, México, entre otras. Actualmente es socio director de área de abogados, SSC. Eh, firma legal especializada en derecho agrario, derecho de guía inmobiliario y presidente del observatorio agrario mexicano, asociación civil y secretario de la asociación de academias agrarias, asociación civil entonces, bueno, pues aquí los voy a dejar con, con Ayar, con un tema que creo que es este, eh, fundamental no se asusten aquellos que no tienen formación jurídica porque para eso estamos aquí para, para dialogar, para entender, para acercar muchos de los términos, muchas de las herramientas eh, jurídicas que son necesarias, que están también eh, siendo muy útiles para la defensa de los derechos humanos y por lo mismo de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Entonces, este, el tema de hoy es espinoso por la cuestión técnica que esto implica, sin embargo, este, el, el licenciado, el maestro Nayar, que como especialista tiene además eh, toda la experiencia para, para saber este, nar, hacer llegar el mensaje, la, las explicaciones de una manera adecuada, cualquier duda, interrogante, este comentario, Tengan la certeza de que el maestro estará feliz de, de, de escucharlos y de atender estas, eh, estas demandas, estas dudas. Entonces el tema de hoy es Aparco, nuevamente herramienta de protección de los derechos humanos en general y en particular de los derechos, por supuesto, de los pueblos, comunidades indígenas, originarias y trascendientes Bienvenido a ella, muchas gracias por gracias. su presencia, por, por lo que esto significa para nosotros, lo que significa para el curso. Bienvenido desde es su casa y te sigo eh, en línea para ocuparme de Me, me parece muy bien. Bueno, eh, voy a usar el micrófono porque eh, al parecer algunos compañeros de Chiapas nos están siguiendo y van a requerir que tengamos el audio. Yo soy muy de moverme. Eh, eso de, de, de, de la parte estática me da como que flojera y, y, y los elementos teatrales de la academia eh, eh, no las comparto eh, mi formación es agraria mi formación es con los núcleos agrarios en este país con los dueños y titulares de 51.4% del territorio nacional 102 millones de hectáreas, 32 mil núcleos agrarios 5.5 millones de mexicanos dueños de más de la mitad del territorio esa es mi realidad, eso es con lo que yo convivo. Eh, el día de hoy vamos a hablar de amparo. Y todo el mundo escuchamos que el amparo sirve para sacar políticos de la cárcel, para eh, entorpecer a veces el proceso penal, eh, también para que algunas empresas obtengan exenciones de impuestos, y lamentablemente la nota periodística del amparo contemporáneo eh, pareciera más dentro del ámbito de la impunidad, dentro del ámbito del espacio, del desarrollo eh, eh, eh, eh, eh, de los poderosos y de quienes pueden, más que del lado del discurso de los pueblos originarios, de los ejidos, de las comunidades indígenas, ya sea de hecho o de hecho. ¿sí? Pero hoy quiero ser un poco optimista. Hoy quiero platicar con ustedes de lo que sí se puede, de lo que ya se ha podido y de lo que se puede hacer a través del amparo como medio de control constitucional y convencional para que podamos alcanzar la realización de nuestras metas y de nuestros derechos dentro de nuestro espacio social. Y ¿Quiénes de aquí son abogados?